Hey, bienvenidos a ClassyMess Yo soy y estoy a mitad de camino entre Messi y Classy y hoy quiero probar por primera vez con ustedes este par de pestañas postizas estas son de BH Cosmetics y se llaman M201 no tienen esa gruesa línea aquí en la parte que se pega de las pestañas tuyas sino que es transparente y eso me gusta porque yo tengo párpado caído al igual que la gran mayoría de las personas el párpado caído es el tipo de párpado más común que hay y no tiene nada que ver con la edad, con la edad sí se cae más. Una cosa importante del párpado caído es tratar de no delinearte ni ponerte nada muy grueso aquí que no te reduzca aún más el espacio de tu párpado móvil que ya de por sí está reducido. Y para eso alguien me dio un tip hace un tiempo de que no me comprara pestañas postizas que tengan esa línea gruesa aquí, porque esto es como cuando me hago un delineado grueso que se ve horrible, porque entonces mi párpado desaparece. Y por eso que todas las personas que tenemos párpados caídos deberíamos comprarnos pestañas postizas, que si quieres usar pestañas postizas, comprar pestañas que tengan esa línea de aquí transparente. Yo no acostumbro a usar pestañas postizas, no no estoy acostumbrada, no no es lo mío. Tal vez con una de estas me sienta más cómoda y me acostumbre. Así que vamos a ver. Quédate. El look de los ojos lo voy a hacer súper sencillo porque lo que quiero es la pestaña lo importante es que tú le pongas el pegamento y esperes 15 minutos si es necesario 10 minutos antes de ponértela en la pestaña yo siempre ponía el pegamento y me la ponía y me hacía un toyo el pegamentito que trajo de muestra de regalito el kit dice esperar 30 o 60 segundos y luego aplicarlo o sea este pegamento aparentemente seca mucho más rápido Uy, uh, es negro. Como maquillaje de ojos. Es esta sombrita verde de este trío de sombra de Shiseido. Y me la voy a poner por aquí en la cuenca. Les recomiendo que si no tienen mucha experiencia pegándose pestañas postizas, usen pegamento transparente. Uh, ¿Qué puedo decir? Las pestañas me encantan. Hay más cositas que estaré probando en el próximo video. Así que suscríbete y te veo en el próximo video. Chao.